es un pueblo chico una vida muy tranquila estas es las calles esta es mi huerta en huerta somos Siete mujeres. Yo, por ejemplo, mi, mis padres siempre trabajaron y vivimos de la huerta. Teníamos en este lugar donde estamos era todo maíz, zapallo, sandía. Y más donde viven mis hermanas, era toda una huerta gigante. Todos comemos cosas con químicos, todos. Y queremos volver a lo de antes conseguirse uh -huh. todo sano. La CTO es Comunidad, Trabajo y Organización. Tenemos eh, huertas, estamos otros criando los pollos parrilleros, los blancos. Eh, estamos criando la, los padres para sacar la negra inta. y tenemos el otro grupo que está en las chacras, que ellos hacen pastas. Hacen tapa de empanada, hacen fideos. Eh, aparte de, de generar el trabajo, porque eh, Las Calles es un pueblo de escaso trabajo en invierno, la organización es un lugar para compartir, eh, aprender desde, de otras cosas. Cuando decían primeramente que Iba a haber un encuentro no sabía bien, sabía que era de internet, pero no sabía lo que íbamos, qué tema se iba a tocar ahí. ¿eh? Y ahí empezamos a analizar el plano de a dónde iban los nodos. Fue ese fue el primer día, como que fue más, más de aprendizaje y el otro día fue más de, más de trabajo, más de de montar los nodos, aprender a cómo funcionaba todo. Estamos muy interesados en internet, pero no sabíamos nada cómo se instalaban los nodos, los routers, todo eso, así que no... Y bueno, tuvimos una un día de, de práctica. La verdad que los compas se portaron muy bien. Lo explicaron con muchos detalles. Y bueno, de a poco a poco fuimos aprendiendo, así que eso hoy nos lleva a nosotros mismos del grupo a armar los dos nosotros. Tuvimos la experiencia también de... experiencia mía sería de subir a la torre, cosa que nunca había subido hacia tanta altura. Estuvo buena la experiencia y volvería a ser. <risa> Uno de los nodos es el, la comuna, que es donde está la torre. Otro nodo es el galpón, donde, donde trabajamos. El otro nodo es eh, como intermedios que lo nombramos el corpiño, y este que sería la vecindad. El encuentro a mí me pareció un lugar para, para crecer personalmente, me dejó como las ganas de seguir participando en, en todo lo, lo que tengamos que hacer dentro de la organización para sostener la red.